Pasa, poneros, soy Killer y vienen nuevos aires al canal. Sí, vamos a volver a nuestros orígenes como Ave Fénix. y sabemos de lo que estamos haciendo ahora mismo, obviamente. Vamos a traer cosas con contenido muy chulo, para diversión, para que os reáis, para que lo pasáis bien, como hacíamos antiguamente. Vamos a traer de todo. Ion, Elio, Elion, Minecraft, Shooter, juegos de miedo, de aventuras, de estrategia, todo. Todo. Tú que importan mucho tus comentarios importan mucho y aquí un servidor te va a procurar un vídeo diario multigénero para que nos divirtamos entre todos yo creando y tú consumiendo mi contenido así que ya sabéis chicos Kilar Samus vuelve con fuerza vuelve con ganas y vuelve con más horas de diversión como hacíamos antiguamente recordar Twitch y trobo para los streaming y todo el demás contenido para YouTube no olvidéis, como siempre digo apoyar los vídeos para que el canal crezca, seamos más polluelos y volvamos a hacer lo que éramos hace unos años, un canal con mucha diversión, mucha participación y directos llenos de polluelos Coopinando y dándome sus consejitos sobre lo que estoy jugando ya sabéis, Kira Samus vuelve atentos, os voy a procurar traer un vídeo diario de lo que sea, lo que importa es traeros diversión verme a mí haciendo lo que me gusta y vosotros disfrutando con mi contenido nos vemos en el siguiente vídeo chao